La siguiente pregunta viene desde Valencia. Chusticiera nos pregunta, ¿cómo instalar un sistema de riego para nuestro SOG? Hola Chusticiera, cualquier sistema de riego de los que hoy en día se venden en cualquier GROW son muy fáciles de montar. Uses la técnica de cultivo que uses. Aunque muchos cultivadores prefieren regar a mano, cada vez hay más aficionados a los automatismos para el riego, ya que un sistema automático implica disponer de más tiempo con el que cuidar y observar tus plantas. Dependiendo de las necesidades del cultivador, el sistema de riego automático puede ser más complejo o menos, dependiendo de muchos factores. En este caso, para un SOC, optamos por un riego automático por goteo, ya que si lo utilizas bien te mantendrá tus plantas en su estado más idóneo para desarrollarse. Para realizar el montaje del sistema de riego automático básico hay que tener claro de cuánto espacio disponemos y qué número de plantas queremos poner. De este modo sabremos qué materiales vamos a requerir y en qué proporciones. Básicamente necesitaremos un contenedor para la solución de riego, una bomba de agua, una bomba de aire, un temporizador, goteros con piquetas, tubos y tapones y por último los empalmes con los que uniremos estos últimos. Lo habitual es crear un ramal principal que con un tubo o manguera vaya desde el contenedor con la bomba de agua que insuflará el caudal por todo el sistema. En función al número de plantas, crearás una serie de ramales secundarios que unidos al principal alimentarán las filas de plantas que tengas. Lo único que tendrás que tener en cuenta es el nivel de fuerza que necesitará la bomba de agua. En principio, si no tienes un cultivo que sobrepase las 20 plantas, servirá con una de 700 litros hora. Si